Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a visitar una de las atracciones turísticas más importantes de Cundinamarca, que es la Catedral de Sal de Zipaquirá. Esperamos que les guste este atractivo turístico de una de las ciudades más importantes de la sal de nuestro país, que es Zipaquirá. Entonces esperamos que se queden con nosotros y ¡Nos fuimos! Bueno amigos, acá ya nos encontramos eh, llegando a Zipaquira. esta es la entrada hacia la vía de Zipaquira. acá cogemos derecho cuando llegamos a, esas, a ese lugar donde dice la catedral de salto seguimos derecho, aquí vamos a encontrar el centro comercial eh, que es La Casona es, eh, un centro comercial bien completo, con salas de cine, tiene Dollar City, tiene éxito. Es bastante completo este centro comercial. Aquí ya nos vamos a dirigir súper, súper derecho. Eh, no hay pierde, no hay pierde para irnos a cualquier otro lugar. Igual con Waze vamos a poder llegar bastante rápido o con Google Maps, como ustedes lo deseen vamos a poder encontrar eh, la llegada a la catedral de sal bastante rápida. Bueno, y aquí eh, enfrente de la entrada de la catedral vamos a encontrar el mural que le hicieron a Egan Bernal. Si vamos a encontrar algún parqueadero podemos hacerlo ya a la entrada de la catedral. O si no, podemos voltear a mano derecha y podemos encontrar un parqueadero aquí donde dice... Para Olakia, ahí hay un parqueadero, o si no en la esquina mano derecha también van a encontrar otro parqueadero que puede ser un poco más económico que pagar el parqueadero de la Catedral de Sal. Es un tip ahí que les dejamos para que ustedes puedan entrar. Eh, aparte de eso pueden encontrar dentro de Zipaquirá estos eh, casi ferries eh, que les, hace su les hacen un eh, tour por Sipaquirá, por los sitios turísticos. bueno y entonces eh, al lado de la catedral encontramos este museo arqueológico que atiende todos los días de 9 de la mañana a 6 de la tarde el costo es de 5 mil pesos por persona la entrada eh, y los niños de menores de 4 años no pagan la, la entrada vale son tres eh, salas del de, eh, museo como tal que pueden también eh, apreciar, que al lado del de batallón militar Bueno aquí nos encontramos en la entrada de la Catedral de Sal de Zipaquira, Colombia nos vamos a dirigir hacia la taquilla y aquí vamos subiendo las escaleras hacia la entrada de la Catedral de Sal de Zipaquira Bueno, ya llegamos aquí a la Catedral de Sal de Zipaquirá, tiene su propio parqueadero y aparte de eso se pueden hacer varias actividades que ya les voy a dejar acá, Qué es lo que podemos hacer dentro de la Catedral de Zipaquirá y que ustedes puedan entrar a este sitio histórico de nuestro país de Colombia. Ya les voy a decir cuánto cuesta la entrada, cuánto cuesta el parqueadero y eh, todas las medidas de bioseguridad para el tema del de COVID-19 que toca ahora, a partir de eh, este mes de diciembre del 2021, toca presentar carnet de vacunación para poder ingresar a sitios eh, de alto flujo de público. Entonces, ya les voy a contar cómo son todas estas cosas. Bueno, y podemos encontrar esta excelente vista desde la Plaza del Minero donde podemos ver todo Sipaquirá. Podemos apreciar la grandeza de este municipio. Y como pues de pronto muchos no sabrán, esta es la primer maravilla de Colombia. Eh, está ubicada a 180 metros de profundidad de esta catedral de sal. Se pueden hacer varias actividades, como ya lo acabamos de ver se puede escalar, se pueden hacer bici paseos, se puede Hacer bastantes cosas dentro de la catedral. Obviamente, pues como lo es una catedral, también eh, los domingos eh, pues se puede apreciar eh, la misa que hacen dentro de la catedral. Aquí podemos ver eh, parte de los costos que incluye cada pasaporte. Como vemos, hay diferentes tarifas dependiendo si es adulto, si es niño, si es... Eh, extranjero, van a tener un precio diferente al que es eh, eh, colombiano. Aquí ya se ingresa por la taquilla, se presenta el pasaporte que uno pagó y va uno a tener un guía, el cual le va a explicar todo acerca de la historia de la Catedral de Zipaquira. Van a contar los tallados que se han hecho, cuántas eh, eh, cavernas hay, cuántos eh, lugares de minería existen dentro de la catedral de Zipaquirá y aparte de eso en Nemocón te van a contar parte de esa historia está bastante, bastante chévere pues ver algo que está tallado en sal dentro de una mina como tal es increíble todo lo que se puede apreciar dentro de este lugar eh, son bastantes lugares los que hay que eh, conocer dentro de la misma eh, mina de, de sal eh, aparte pues de la, de la catedral del tallado de la catedral hay varias esculturas hay lugares que se han tallado porque eh, también se busca que la gente no entre hacia esos lugares por lo que son lugares que ya no son accesibles al público nos contaba la guía por lo que eh, han cerrado por temas de que ya no es estructuralmente eh, bueno para que la gente pueda apreciar ahí, como ven este es un estanque en el que se puede apreciar con el tema del agua, el, la sal y la iluminación que se colocó en el lugar es impresionante, en el video no se aprecia pero en vivo es una cosa impresionante como ven acá en la foto se va a ver una cosa impresionante, los tallados de cada uno de los lugares es una cosa impresionante y la cantidad de cosas que tienen dentro es muy, muy, muy, muy chévere. Bueno, como vemos, son bastantes cosas por las cuales apreciar este lugar que es eh, una maravilla de nuestro país. Y para aquellos que nos venden el extranjero es algo increíble el cual venir. Les voy a dejar aquí en la cajita de abajo. Todos los links para ingresar a la catedral de Zipaquirá, ahí van a encontrar la página de la catedral, van a poder encontrar los precios, todo esto que les acabé de comentar para que no se pierdan una avenida aquí. La verdad es increíble, es algo por, el, por lo cual deberían visitar Zipaquirá, es algo increíble la verdad que se los recomiendo demasiado demasiado demasiado y aparte de eso pues eh, conocer el resto de Zipaquirá que en un próximo video les vamos a mostrar qué más pueden hacer y bueno amigos hasta aquí llegó el recorrido por la Catedral de Zipaquirá pero tenemos más de Zipaquirá, tienen que estar pendientes para el próximo video que hagamos y gracias por acompañarnos nuevamente en este nuevo recorrido. Bueno amigos, gracias por estar conectados con nosotros durante todos estos últimos tres videos, gracias por sus comentarios, gracias por su like y los que no se han suscrito, suscríbanse acá abajo, es bastante importante para nosotros que se suscriban, dejen su like, su comentario y nos cuenten donde quieran que vayamos a cualquier lugar del mundo para que podamos hacerlo y mostrarles las maravillas de este mundo y de este país que se llama Colombia. Gracias por todo, Dios los bendiga y quédense conectados con Nos Fuimos. Nos fuimos, nos fuimos. Nos fuimos, viajaremos por ahí Nos fuimos, nos fuimos Nos fuimos, viajaremos